Juan Manuel Vázquez, mejor conocido como More, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de junto a otra persona que se dio a la fuga, atracar a mano armada a José Manuel Padilla y su hermano, logrando despojarlo de su cartera y motocicleta. Bueno, cuando nosotros íbamos en el esa noche y yo, este, se, se pararon, iba un carro atrás y el motor iba adelante. Y se pararon y, no, y me dijeron a mí, dame la cartera. Yo la pasé la cartera y una vez ellos me dieron ahí con una pistola ahí, ellos me cortaron ahí. Cuando esa gente vienen así, que vienen a encontrarnos, me pasan muy cerca, Le digo yo a mi hermano, eh, ¿tú viste, Manuel? Pues esa gente nos iban a chocar. ¿Qué pasa? Ellos dieron la vuelta más adelante y al poco rato ya tienen este agarrado por atrás. Yo sigo manejando el motor, pero ya este lo habían tumbado. Y cuando miro para atrás y yo, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, eh, que te apedemos tú también. Pero ya no me podía ir porque ya este estaba sangrando, lo tenían en el suelo tirado. Me dijo, los mato y te va. Entonces yo tuve que frenar. Entonces me, me dieron a mí, se me tiran y me dieron un tablazo ahí. More, al ser cuestionado sobre la acusación, se rehusó a dar declaraciones. yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.